Pablo Cobay. Bueno, Daniel, libro Bueno, yo en cierto modo, bueno, esto es de, de, del mundo urbano. Uh -huh. Chimbala. No, del mundo urbano, también del mundo de DGC. También, sí, la DGC. <risa> la Dirección General de Seguridad de, de Tránsito y Transporte Terrestre, que se llama DGC, informó que multó al exponente urbano Chimbala, luego de que este colgara en su historia de Instagram un video manejando su McLaren a 123 kilómetros por hora en una vía para transitar a 60 kilómetros. Oigan eso. Fue multiplicada por 2 más 3 kilómetros más todavía. En la tarde de hoy se presentó ante el Departamento de Inteligencia Vial de esta DGCET el cantante urbano Chimbala para responder por su acto de imprudencia, ya que este había subido un video a su cuenta de Instagram violando la, la ley 63-17 al conducir de manera temeraria o descuidada y excediendo los límites de velocidad establecidos informó la entidad en su cuenta de Instagram difícil esa situación y si él mismo colgó el video y entonces ha sido ha sido multado por esto yo, yo lo veo bien yo lo veo bien, porque, no solo eso, porque en una pista el que... Es... El, mismo, el mismo Bichimbala mandó un mensaje diciéndole a los jóvenes, hay este video, vamos a ver el video. Los que vieron el video que yo subí, eh, corriendo mi vehículo a 123 kilómetros, donde yo tenía que ir a 60. A todos mis colegas que tienen vehículos así exóticos, que corren, no lo vuelvan a hacer, no lo hagan como yo lo hice. Porque eso está mal entre la ley y a todos los fanáticos que me siguen y tienen motocicletas que tienen carros y tienen, carro, tienen de todo no anden duro para que cuiden más su salud. Se dice chimbala desde la ustedes en que lo que no puedo. Un mensaje a mí me gustó eso, pues, eh, eh, eso sí me gustó ahí. Después Bien. de una situación un poquito difícil, ofrecer un eh, mensaje eh, para que la gente se cuide. Eh, sí, ese, sí. Ese es, mío, como yo. Es, es justamente lo que iba a decir ahorita cuando tú hablabas de, de Mayweather, por lo que hace con todo su dinero. Una persona que anda en un vehículo de esa categoría, cualquiera tiene la tentación, cualquiera, ¿Ah, no cualquiera. podemos decir que no, cualquiera tiene la tentación de... Dale, acelerar, acelerar. Pero, que pero, que a, veces, a ver, no, a ver no, cómo no. responde eso. Ay, yo la bocuita también. qué bueno que la no carretera le... carretera San Pedro, San Pedro la Romana. Uh -huh. Uno no coge esa adrenalina, miren. Ve... Ah, no, ese es mío, no ha llegado para allá. Oye, ese. <risa> qué bueno que a él no le pasó nada. Que es solamente una multa. No, también y qué LSG. bueno que él dice que él dice entonces a los demás que se cuiden y claro, que no hagan sí. eso. Ah, Muy sea, bien por él. Por ejemplo, pasa. Mira, mira, que mira, no mira, voy, mira, que no mira voy ese voy vehículo. Hacer. Mira, Jesús Santo, porque él no quiere, lo, lo puede acelerarlo. Tampoco. Pero qué bueno que no lo que no Pero, pero El a chipa la cabeza dentro de, de, no, de la cajuela. Mira, ya, ya. <risa> Mandó un mensaje para que todo el mundo se cuide. En motores y en vehículos. No tiene que ver. Tú sabes que hubo un accidente. Mujeres, ¿te acuerdas ah sí, Entonces, ah, sí, sí, ahora, es... ahora, ahora, ahora. Sí, los hasta últimos los últimos sí. días. Entonces, Ay, hombre, ha sí. pasado este, este país más peligroso, señores, del mundo del mundo en accidente de tránsito. ¿Eh? Déjame aprovechar, porque verdad, bueno. alguna gente pre preguntará, ¿por qué yo uso gafas? Fue por un accidente. Ah. Y fue por un accidente que es yo tuve. me estoy recuperando, y gracias a Dios que yo no andaba muy rápido, porque si hubiese andado muy rápido, no estuviera acá. Pero fue de noche o de día. De, de noche. noche. Entonces, hay que tratar de evitar eso. Yo también sufrí un accidente, eh, di un, una, una, un giro en U, y una camioneta me impactó. Eh, Neto me fue pues lo primero que me auxilió. Sí. Fue terrible. Esto fue que me llevó a la, a la guava. Me llegaron allá a emergencia y me operaron. Pero tenemos que andar con cuidado. Yo a veces soy medio eh, aceleradito. Yo mismo tengo una ruptura. ¿Tú a aquella vez? Mira. Sí. Yo mismo tengo una rotura. Yo a veces soy medio aceleradito. El fermu es eh, derecho. Y tengo una varilla y eso yo no lo... Se lo deseo a nadie, tienen que andar. Al... Yo mismo ando Tú tienes al paso. una ruptura en el, en el fémur derecho. Pero por, por lo menos anda, anda despacio. Sí, a no, yo ando despacio. Tú sabes que mi peso tampoco adelanta okay. mucho el motor. No, yo, yo digo, a veces yo uno, ¿sabes?, medio se pasa, pero hay que andar con cuidado, señores. Y, más, y es bueno que chimbala, muy bien por chimbala. Muy bien, el yo, pequeñito. Sí, pero que no lo puede hacer porque cada vez que no lo haga pasa un video. <risa> Él dijo, no, ojalá que no. <risa> Que no se grabe, tampoco. No, no, que tampoco lo haga, ni que lo haga y es mejor que no lo haga porque así se cuida. No, es bueno, es así. <música>